Desaparezco muy lento, oh. muy lento, te quieren mis besos, me das un tiempo. Oh. Y solo dime si me vas a pensar, me vas a pensar, eh, Porque si hay otro yo me voy a apartar, me voy a apartar ah. Sé que estoy loco porque le veo facciones a la luna. Está con una de encima, pescando todas mis penas. Eso, ve, ya lo cree. Ey. Y para el pasar de ayuda, uh. pero no sabes que todo el tiempo quiero que pase mi estrella. Ey. Para pedirle un deseo, solo que esté conmigo. Y si no puede hacerme sé cumplido, entonces que me lleve lejos. Mi nena, sabe que tú pero, son mis mayores miedos. Y sabe que tú tú te quiero, Solo los mejores no si digo que nadie te va a besar como yo, y como yo Es porque quiero que tú estés en todo mi soy, en todo mi soy Ey. Y sabe que nadie te va a tocar como yo, y como yo Mis manos son sinceras pero tú no estás hoy, tú no estás hoy no sé por qué tú no estás hoy, no sé por qué tú no estás hoy.